Palabras homófonas. Hay palabras o expresiones que suenan igual pero se escriben de diferente manera y tienen distinto significado. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esto? A, preposición, él llegó a casa. A, de haber, verbo auxiliar, ella ha bebido mucho café. Hacer, a más infinitivo. Mario va a ser profesor. Hacer. Realizar. Ana necesita hacer la tarea. A ver. A más infinitivo. Mario va a ver a sus amigos. A ver. Infinitivo. Va a ver clases de canto. Tubo. Pieza cilíndrica hueca. El tubo se dañó. Tubo. Detener. Ella tuvo que hacer reparaciones. Coser. Cocinar. Es importante coser los vegetales. Coser. Unir con hilo. Coser un botón. Ves. Deber. Tú ves mi programa favorito. Ves tiempo u ocasión. ¿Alguna vez has viajado por tren? Habría. De haber. Verbo auxiliar. Si hubiera sido estrella de cine, habría sido rico. Habría de abrir. La puerta se abría sola. Parecía cosa de magia.